Bienvenidos al informativo del gato cotilla. Ya empieza el segundo semestre y desde la Vila os mandamos muchas fuerzas y muchísimos ánimos. Para empezar, os queremos recordar que hasta el viernes 17 de febrero se estarán realizando charlas informativas cada día a las 7 y 15 en la sala C, no os las perdáis. Además, el mismo viernes 17 es el día de puertas abiertas del SAF, el gimnasio del campus. Ese día podrás entrar de forma gratuita a probar las instalaciones. La semana del 13 al 17 tendrán lugar las clases abiertas de las actividades del Club de Residence, hip hop, guitarra, patronazgo y confección de ropa y asesoría personal de imagen. Entrad en la web para saber los horarios y los precios. La semana que viene se os informará a través de las redes sociales sobre la semana contra el cáncer. Estad atentos al Facebook. Y por último, pero no menos importante, San Valentín. ¿Tienes planes? ¿No? No te preocupes. En la Vila somos unos románticos y no nos olvidamos de nada. ¿Te atreves a tener una cita ciegas? ¡Sí! <ríe>